¿Qué tal? Soy Xavi que Bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Seguimos con el Junior Eurovision Song Contest de 2022, que se celebró ayer la final. Y bueno, vamos con la representante del Reino Unido, Freya Skye con Lose My Head, la canción que, que era una clara favorita a la que finalmente, pues bueno, le arrebató el triunfo el francés Lisandro. Ella que en los ensayos no pudo cantar por, por una como se dice en castellano, lo voy a decir en catalán, una malaltía. Eh, bueno, que estaba enferma. Um, no, no la pudimos ver en los ensayos y en la actuación. Yo todavía la, todavía la vi recuperándose de, de su voz. La vi en algunos momentos un poquito baja de voz. El último grito final ahí me, me tambaleó un poquito. Pero bueno, vamos a recordarla. Vamos a ver a Freya Skies de Reino Unido. La actuación era de 10. Bueno, aquí la canción la estuvo cantando el coro. Supongo que su por, por su problema de voz. Aquí... La defendió genial, ¿eh? Porque para estar enferma salió con toda su valentía y llevó la canción lo mejor posible. Muy buena voz, a pesar de esto, de, de estar enfermita, la pobre. Pero sí que es verdad que en los movimientos del baile y todo. La vi controlando mucho. Y creo que esta parte le restó, el no cantarla a ella. Pero bueno, esa actitud. Olle. Y aquí, bueno, faltó ese grito tan especial de la canción. Obviamente, por razones obvias. Lo cambió. Supo defenderla, supo defenderla muy bien. Muy bien, Freya, a pesar de que ese overview era un poquito más largo, pero es que hay que entender. Estaba enferma, podía haber hecho como Serbia, no actuar y poner la presentación de un ensayo, pero fue valiente, salió al escenario y lo llevó de la mejor manera. De verdad, era una canción para ganar, sin duda. Bueno, pues esta actuación, ya os digo, es que me encanta todo, me encantan las bailarinas el coro que le hicieron mmm, tremendo quedó muy bien, supieron arreglarlo de una manera fascinante eh, me alegra mucho porque para lo que podía haber sido fue tremenda la actuación nada, ella canta súper bien a pesar de esto de, de haber estado enfermita y bueno lo supo hacer lo mejor posible y yo creo que lo consiguió así que bueno, esto ha sido Freya Skies de Reino Unido Súper bien, súper súper bien. Y nada, nos veremos en Reino Unido, en Liverpool, en mayo. Hasta aquí la actuación de Freya con Lose My Head. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis de darle like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.